Muchas gracias. Qué bueno que hiciste ese esfuerzo y atención al departamento técnico. Que alguien le lleve este mensaje, porque este es un fiel televidente de, de tocar en fondo. Gracias, Mata de Cana. Y espero que te resuelvan eso te te quiero, mañana. Te quiero, sí, te quiero. Eso es quiero. hermano. Un placer. Bueno, pues tengo aquí una incidencia breve antes de continuar con lo demás. Eh, De una detención ahí de la policía, violentando el toque de queda. Se está realizando en este momento precisamente. Es imposible así. Vamos a ver cómo mañana. No, no. Eso lo va, usted lo va a tener disponible en el programa. Solamente quise poner quise poner una, una pequeña muestra, nada más. Entonces, señor director, sé que... Buenas noches. Hello. Sí, buenas noches. Dígame. Buenas noches. Digamos usted. Sí. Buenas noches, dígame. Por aquí, por aquí, si quiere, por aquí, si quieres la basura recoge. ¿Dónde es eso? Sánchez San Martín. ¿En qué parte del, del Sánchez San Martín? Eh, en la línea Rice. Atención por la línea Rizé. Buenas noches, dígame usted. No recogen la basura tampoco, dígame fuera de la fuera de cómo no dime dime hermano sí con mucho gusto cómo no en un momentito te lo doy de parte mía perfecto está bien cómo no muy bien, señor director, rapidito, porque nos, nos apremia el tiempo. Eh, los cañones y este era el comentario de hoy, eh, no quería eh, desviarlo, breve lo voy a hacer. Están enfilados a Benilo Medina. Y cada vez que se investiga más a su familia, y no lo digo yo, investigaciones que está haciendo Alicia Ortega, Nuria Piera, y que de manera muy acuciosa están presentando. Eso salió en el día de hoy. Y está sorprendiéndose mucha gente con esto. En el nuevo diario, ustedes pueden revisar esa información. De la vinculación con lo que yo le decía a ustedes en el día de ayer, cuando llegó una investigación, el asunto de Fomper y el manejo de esos fondos que no iban a las instituciones como se debía. El nuevo diario publica que a raíz de la decisión del presidente electo Luis Abinader, de eliminar el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadoras, Fomper, la nómina de esa institución se ha descubierto y se maneja de manera muy oscura y asqueante. Comenzando por su presidente, ustedes saben que está prohibido por ley que nadie gane un sueldo superior al presidente de la República, que gana 400 ya. Él gana 521 mil pesos. Tienen que ser todo por debajo del, del salario del presidente. Entonces, Fernando Manuel Rosa... Y su presidenta, que es la vicepresidenta de Fomper, Carmen Magalís Medina Sánchez, la hermana del presidente Danilo Medina. Ella gana 326.400, infringiendo la ley 105.13 de regulación salarial, que establece que un sueldo máximo para los funcionarios de 450 mil pesos y el de Lucía Medina, el que recibió en el 2018, a través de su fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan de la Maguana, en proyectos de saneamiento, solamente aparecen ahí 66.291.485. El esposo de Magali Medina, Luis Ernesto León Núñez, que es el administrador de la empresa distribuidora de electricidad del este, es de este, tiene un sueldo de 695 mil pesos, y esto se ha destapado, y puede venir aquí, cuando ustedes vayan al artículo, puede venir aquí, señor director, cuando ustedes vayan al artículo, van a ver este listado. Señor director, si fuera tan amable de venir aquí hoy estamos haciendo milagros, hoy más atrasados que nunca. Ese listado ustedes lo van a encontrar ahí con los sueldos y el sello que publica esta cuenta donde aparecen esos sueldos, violando la ley y desviando, porque no se supone que esos fondos deben ir a otras instituciones del mismo Estado, que están en problemas ahora mismo con la necesidad que hay de los trabajadores, el fondo puede ir a cualquier lugar 8.400 millones 8.400 millones de pesos, mil pesos ayer, lo que dije ayer y salió publicado hoy eso. Entonces, esos cañones van infilados ahí y se está descubriendo cada vez más hechos y actos de corrupción de la familia Medina. Los cañones van enfilados ahí y parece ser que finalmente sí se va a escoger a un procurador con la suficiente capacidad para ir a someter a los que han cometido actos de corrupción que se estará anunciando los próximos días. Hoy se, se anunciaron dos cosas más: eh, Tony Peña Guava para asuntos sociales y hay otra, otra dama que se está publicado en nuestras redes, que eh, fueron los dos tweets decretos, como le llaman ahora, que salieron últimamente. Buenas noches, dígame usted. Buenas buena noches, Pitágora. Sí, ¿de dónde me hablas? De Villarriba arriba y nosotras las enfermeras llevándonos con un fuego de casa y muriéndonos cada día con esta pandemia, y, y ahí tenemos cinco meses esta puro coñazo, muriéndonos cada día más las enfermeras, nuestro salud. ¿Cuánto Una tú? Misterio, ¿Cuánto tú? ¿Cuánto tú ganas? eso que está con un aumento, 24 mil pesitos que no va a pagar. Ah, ah, ya usted sabe. Y eso está aquí, ahora lo va que se van de ahí, gracias a Dios. Ahí está, gracias por tu llamada Villa Villarriba, una enfermera. Bueno, entonces. Me dicen por acá que es el momento de yo saludar a mi seguidores Vamos a ver cómo Dios me ayuda a con todas las cosas al mismo tiempo. Entonces, buenas noches, dígame usted, entre llamadita, mensaje y reportaje, dígame usted y denuncia. ¿De dónde me <risa> <he dejado? risa> sí. Buenas noches, dígame. ¿De qué parte San de San Francisco? De Capacito. De Capacito, dime. Pitágoras, eh, tú sabes que, que lo que tiene que ver con el procurador independiente, nada más no, no tiene que ser. Oye, no, no puede ser nada más independiente, hay otra cosa que estar independiente con eso. Mira Pitágoras. La persona que va ahí tiene que ser, aparte de independiente, tiene que ser una, una persona apegada a la ley, a que se respeten todas las leyes a vivir a ver en este país. Porque en este país el problema es, a ti. Bueno, como él va a formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura como forma parte del consultor jurídico del Poder Ejecutivo el que va a tomar posesión el 16 de agosto ha generado muchísimas muchísima críticas por unas declaraciones que él dio eh, sobre una modificación que se estaría haciendo hay cosas que quizás no la pensó que no sabe que tiene que ser objeto de una modificación de la constitución porque está establecido el rango constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura creado por ley, así como el Ministerio Público, la ley y el estatuto, el Ministerio Público que está establecido ahí y habría que producir una reforma constitucional para que se, no por decreto que pueda resolverse, cambiar eh, la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, dejando incluso al Procurador General de la República afuera es lo que le está planteando pero yo lo que creo es que deben llegar, funcionarios lleguen no le generen escándalo, ni le generen inquietud, ni certidumbre antes de llegar a la función al presidente de lo que está haciendo es nombrando. Y él va a durar un año más nombrando. Se lo va a pasar lo que falta de este 2020 y el 2021 nombrando todavía y, y descubriendo eh, macos con cacatas y descubriendo la cajita de Pandora que han dejado ahí. Lo que yo sí estoy de acuerdo es que debe producirse una modificación de la estructura judicial tal como está, porque no es posible que siga una justicia manejada, dirigida por el PLD aún estando fuera del poder. Yo creo que sí debe haberla. Pero este no es el momento. La discusión tiene que ser en otro momento. Y estaremos de acuerdo con muchísimos planteamientos positivos que él hace, aunque no de acuerdo con otros que también hacen. Era eso lo que quería decir. saludo a la gente de la Cafetería Fernando, a Joanna Rojas Reynoso, en sintonía, Cersa Santana también está viendo el programa. Gris Almonó dice, eh, Dios, en el qué programazo nos trajiste en el día de hoy. Gracias por tanta información. Que Dios te bendiga. Bendiciones para nuestro padre Moncho. de este último, Joana Rojas. Joana Rojas dice, hola, ¿cómo estás? Leticia Padilla desde Santo Domingo. Merlin Abreu desde Ohio. Carmen aquí, en esa la buena noche. Mario Minaya de Orlando, Florida. Y todo el grupo, de el, ya con 500 personas nosotros ahí. Sigo entonces con el guión, a ver si me da tiempo para hacer el último comentario y presentar las últimas imágenes de lo que quería llevarle a ustedes. A ver, Dios mío, me cojo uno entre tantas cosas un día de esto, ¿verdad? Bueno, hay un, lamentablemente, señor director, la número 6 es la que vamos a poner. ¿Dónde está? No se pudo resolver el problema con Freddy Rodríguez, señor director. De la transmisión con el audio de la ya. Me informa por cualquier vía si se, si se pudo resolver para tener las informaciones deportivas, porque estaba pendiente ahí. Lo único que había era problemas con el audio. Ponga la número 6, señor director, Eso sale publicado ahí también. Eso que usted ve ahí. Miren que tiene el número de licitación y todo, y está publicado también en Nuevo Diario y en, en Somos Pueblo. Dice esa información que salió publicada en el día de hoy, el suministro de bienes para telemedición por un monto de 14 millones de dólares equivalente a 836 millones de pesos, calculado a 59 por 1, fue otorgada por la CDE a la empresa Transformadores Solomón Dominicana, propiedad de Maxi Montilla, hermano de la primera dama, Cándida Montilla y cuñado del presidente. Puede venir aquí, señor director. para enseñarles a ustedes dónde está el documento. Ustedes pueden buscarlo ahí. de La licitación está publicado y ahí está el sitio oficial que ellos tomaron para que se enseñara esto. Dice también ese documento que ellos presentan que a través de comunicación CDE la número eh, NI 219 -01 de fecha 9 de diciembre del 2019 se le notificó a Maxi Gerardo Montilla Sierra que su empresa resultó favorecida para el suministro de bienes contenidos en la citada licitación por un monto de 14 millones. Lotes de telemedición para el sur con un valor de 3 millones de dólares, telemedición convencional para el norte con un valor de 5 millones de dólares, telemedición convencional para el este por un valor de 5 millones de dólares. De acuerdo a las fuentes que están establecidas ahí, se están favoreciendo a la familia Medina y Montilla con todo esto que se ha descubierto en este proceso breve de transición. Y uno se pregunta cuántas cosas más aparecerán ahí.